Taquipollo es un restaurante eh, típico original de Nicaragua, se llama Taquipollo porque comenzamos vendiendo taquitos de pollo. En el 2008 se traslada acá al puerto Salvador Allende, donde hacemos una gran gama y diversidad de, de todos los, los productos en la gastronomía y actualmente vendemos comidas a la carta, comidas típicas, comidas rápidas y todo lo que es marisco, cócteles, jugos naturales. Hay una gran variedad para que todos los nicaragüenses vengan a degustar. Y aprobar de la riquísima gastronomía que ofrecemos aquí en Taquipollo en el Puerto Salvador Allende. Aquí está el cóctel de concha que ya está hecho en su copa. Y aquí los esperamos en Ranchito Los Taquipollo. Queda en el puerto de Salvador Allende, etapa 2.